Hola, ¿qué tal queridos amigos? Avanza nuestra Semana Santa, hoy martes santo. Pongámonos en la presencia de Dios e iniciemos este día en la presencia del Señor. Agradecidos con Dios por todo lo que Él nos da, por todo lo que Él pone en nuestras manos. Gracias Señor por darnos esta oportunidad especial de vivir esta Pascua. Alabado seas mi Señor. Amén. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos 21 al 33, y luego desde el 36 al 38. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio, diciendo, En verdad, en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado en la mesa, en su seno. Simón Pedro le hizo señas para que averiguara por qué no decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús contestó, aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, el hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta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 Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. ¿Con qué harás mi vida por mí? En verdad, en verdad te digo, no cantarás gallo antes de que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. La liturgia hoy pone delante de nosotros ese drama, esa situación dolorosa. Jesús sintiéndose negado, sintiéndose traicionado. Es el drama de este día, queridos hermanos. Acompañemos a nuestro Señor en ese sufrimiento, en ese dolor de sentirse abandonado, de sentirse entregado por aquellos a los que Él ha apreciado, por aquellos a los que Él ha amado tanto. Señor Dios, pedimos perdón por todas las veces que como Judas te hemos vendido o como Pedro te hemos negado. Perdona, Señor, nuestros muchos pecados. Perdona, Señor, nuestras culpas. Amén. También quiero invitarlos, queridos hermanos, a la Iglesia Diocesana. Hoy tiene un gran acontecimiento, es la Misa Crismal. Es la celebración en la cual eh, se reúne todo el presbiterio junto al obispo, toda la asamblea diocesana, los religiosos, los laicos, todos invitados a esta celebración en la que nuestro Padre y Pastor va a bendecir los óleos y a consagrar el crisma para las celebraciones sacramentales. Los sacerdotes también hoy renovaremos nuestros votos, nuestros compromisos sacerdotales. Les pido una oración por nuestros sacerdotes. Les pido una oración por mí. Un abrazo. Dios los guarde y los protege.